Durante tantos años de terror psicológico Es duro despertar y no quererte por lo que dice el resto Mi color de piel era su pretexto perfecto Pero soy igual que mi árbol genealógico Y no me avergüenzo de lo que soy hoy Es el momento, ese tiempo que no me avergüenzo de mi aspecto Sé bien quién soy yo y también sé bien quién eres. Somos iguales sin importar la diferencia entre nuestras pieles. Mi color de piel no me molesta y si te molesta qué pena. Madura y despierta porque no soy yo, eres tú quien lleva cargando con ese problema. Y es que fue muy pesado crecer con este miedo El rechazo, el miedo, el fracaso, el miedo El colapso por ser diferente al resto Fueron, fueron tantas cosas que dejé Por el temor a que alguno me lastimara Pero, pero me cansé eh, Renuncié, sí, Solo seguí sin importar lo que me pasara No soy Antes fue un error, ahora todo cambió Ahora es diferente, me siento más fuerte Y no soy, no soy, no soy Me suena vacío y no, no voy a mentirme A golpes la vida me ha enseñado a ser duro y mucho más firme No soy el único ni el primero que vive esta situación Pero, pero no todos lo entienden Una palabra, discriminación Crees que es gracioso, no sabes qué impacto tienen tus palabras. Necesitamos la ayuda que encienda. Y lo que mata más son las ideas que las balas. Me siento cansado y no tengo por qué lidiar con tu rencor. Nada es nuevo, solo sobrellevo que me hagan menos por mi color. Hacer en vez de pensar le pondrá final esta situación. Fueras de la minoría, acaso a ti te gustaría que te griten cada día Tan solo por tu color y yo no busco pelear por tu frustración Pero si tú me provocas no me dejarás opción Prefiero dejar de pensar y olvidar que sucedió Solo usa la razón, tienes falta de atención Encontré la solución y a partir de hoy todo será diferente Siempre va a haber quien me entienda Siempre habrá quien me acepte No agacharé la cabeza ante ti y menos si veo que hay agresiones Solo enfrento el odio más grande por la más pequeña de las razones no soy el que quiere pelear Pero ya no, hoy no me va a intimidar Lo que antes fue un error, ahora todo cambio Ahora es diferente, me siento más fuerte Y no soy, no soy, no soy no tengo opción